Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Chicos, en este video les quiero hablar sobre la copa menstrual. Muchos quizá no sepan lo que es una copa menstrual porque no sé si en México se usa, si lo promocionan tanto, pero yo creo que para estas fechas ya mucha gente ya las conoce. Yo llevo usando mi copa menstrual desde que tenía, bueno, desde hace como 4 o 5 años, desde que la... Vi primera vez en Facebook una, perdón, que la estaban promocionando. Dije, oh, me la tengo que conseguir. Y me la conseguí, así que empecé a usar esta cosita de aquí. Ya sé que muchos es como que, si eres hombre para empezar, ni deberías de estar viendo este video. Me acaba de comprar una copa nueva, este porque ya era tiempo de cambiarla. Como les dije, ya he llevado como 4 o 5 años usando la mía. Estas te van a durar... Más o menos esos tiempos y ya hay que cambiarlas por las nuevas. Para empezar, estas van, cuando tienes tu periodo, van dentro de la vagina. Y esta cosita va a atrapar la sangre. Así puedes evitar usar tampones o toallas. Les tengo que decir que es muy, muy, muy, muy cómodo usarlas. La verdad que no sientes absolutamente nada cuando la tienes adentro en tu periodo este, así que se las recomiendo muchísimo otro de los beneficios es de que no vas a, a contagiar el medio ambiente con tantas toallas y con tanta basura ahorita el tema de la basura es un problema es un problema gigante así que tener esto les va a ahorrar dinero y no van a contagiar el medio ambiente y se van a sentir mucho más limpias y cómodas cuando consigas tu copita no compren cualquier copa de cualquier precio hay unas que te las van a vender a 50 pesos 60 no las compren a ese precio estas cuestan como 30 dólares 25 a 30 dólares sí, si es Puede ser poquito caro para comprarlas en pesos mexicanos, pero les juro que se van a ahorrar más dinero con esto que comprar mil toallas y tampones y todas esas cosas. Muchas las personas se preguntan, oh, ¿te va a quitar la virginidad? Chicos, esto no te quita la virginidad. Ese es otro tema que hasta ahorita las mamás mexicanas... Hoy en día se llegan a asustar de que, no mija, no uses eso. Y que es que te van a quitar la virginidad y te van a quitar tu inocencia. Si eso piensan, pues ahí ustedes, pero no les va a quitar la virginidad, ¿ok? El tema de la virginidad es otra cosa. No chicos, este es el mejor invento del mundo. No, no se dejen creer por esos comentarios, no dejen que las asusten, no se preocupen. Quizá al principio si nunca has tenido sexo y empiezas a usar estas cosas, quizás si eres virgen sí puedes sentirte como que rara al principio y como que sientes de que se te.. de que te quitaron la virginidad. Um, al principio es raro, pero sí creo que venden una para chavas vírgenes, que son más como delgaditas del círculo. No es algo por lo que se tienen que asustar, este, pero si no se sienten cómodas, pues no las usen. Pero pues les juro que les va a cambiar la vida. Bueno, en cuanto la consigan, recuerden que no la compren barata. Dos, cuando la consigan y se la vayan antes de que se la pongan y la empiecen a usar por primera vez, hay que enjuagarla, hay que ponerlo en una cazuela con agua y hay que... Dejar que va por 15 a 20 minutos. No se va a derretir, no se va a quemar. A menos de que le pongan bien poquita agua. Traten de ponerle así de agua y que ahí se limpie. Es nomás para sanatizar sanitize la copa menstrual. Ya después cuando la apliquen, recuerden de lavar muy bien sus manitas. Antes y después de ponerla. Se me olvidó decirles también de que en cuanto la tengan, no sé si les dije no, pero asegúrense de que tengan estos hoyitos que ven ahí, asegúrense de que estén destapados y todo, asegúrense de que esté en buenas condiciones, de que no esté dañado ni nada el producto. La forma en cómo la van a poner, como te lo describen muchas personas o páginas o los youtubers mismos, este, te dicen que la dobles así y así, y así te la puedes introducir en la vagina y más... Fácil. Ahora lo que yo hago es yo hago esto, doy la abajo hasta abajo y solamente uso eso para insertar y va a agarrar esta forma rara, así es como la agarro y la posición en la que esté, de hecho la pongo de lado, la, la verdad no importa cómo me la aplico, este, he tenido tanta práctica que para mí ya es como que fácil. Pero si es tu primera vez, puedes intentar esta forma de hacerlo. Puedes intentar como te lo dijo la comadre o el youtuber o lo que sea. Pero es, haz de cuenta que esté la entrada de la vagina. Solo que vas a hacer es introducir y empujar con tu dedo y ya después solito se va a abrir ya estando dentro de la vagina. So, um, a veces te puede que a veces va a quedar poquito doblada. Y van a pasar como 10 a 15 minutos y vas a sentir de repente un cólico de un segundo y vas a sentir que algo, de que algo tronó adentro. No se asusten, no pasó nada. Eso nomás significa de que la copa se acomodó a su vagina. Esta cosa no se va a perder. No se va a perder, siempre va a quedar ahí y siempre va a haber forma de sacarla. No se asusten de que no la vayan a sacar. Creo que hay un video de una chava aquí en YouTube que se la atoró y ya no puedo sacarla. Pero creo que porque todavía tenía el imen y se le enredó con la... <risa> un desastre, un desastre. Pero pues cada quien tiene sus experiencias y pues la chava estaba muy asustada. Pero en fin... Otra cosa que las chavas hacen o recomiendan Y hasta los papelitos de información que te dan Es de que la cortes y tiene rayitas Para que más o menos la cortes donde tú quieras Si sí te recomiendan, oh, córtala así Pero eso ya, dep de, pero eso ya depende de la persona este, Y esto nomás son para razones para quitarla La verdad que la otra yo nunca la corté Porque se me hizo más fácil sacarla La forma en cómo se saca So, Esta es tu vagina, aquí está la copa, está llena de sangre. Eh, ya sé. Lo que yo hago es jalar, jalar y al final agarrarlo de aquí y ¡pum! Sale. Nomás que no lo hagan con mucha fuerza porque sí pueden llegar a tener un cochinero en su baño. Yo lo hago en la taza del, del, del toilet, del baño y, y ya después lo tiras. Te limpias y ya después vas al lavadero y lo enjuagas con pura agua. Si tienes un jabón que no tiene olor, lo puedes limpiar. Si tú quieres, yo nomás lo enjuago y lo vuelvo a introducir de la misma manera. Este, Así que piénsenle si le quieren cortar. Yo nunca le he cortado, pero esto ya depende de cada mujer. Para mí es más fácil hacer esto. Yo nunca tuve... Personas que me dijeran cómo usarlo, ni youtubers, porque cuando salió apenas era nuevo y yo lo compré sin saber nada. Y no podía haber reviews ni nada de cómo o cuándo, o cómo, de cómo usarlo, ni cómo sacarlo, ni nada. Me llegué con mi librito de instrucciones. Y no es de que tengas que seguir a pie de la letra, sino, sino de que tú te vas a acomodar a tu manera. Tú la vas a usar, te la vas a quitar, poner, lavar a tu manera. Es... Hay que enjuagarla con jaboncito ese sin olor y ya después otra vez meterla al agua hirviendo. Asegúrense de dejar una cazuela específicamente para esto. No quieran lavar su copa en la olla esta o oh, que hirva que y después hacer frijoles. No, no, no, no. Eso me da muchísimo asco. Así que agarren una cazuelita aparte para su, su copita, ¿ok? Si apenas empezaste a usar tu copa y, y tienes dolor de cabeza, mareos, este, diarrea, vómito o algún, algún este, síntoma de estos, recuerda de, pues ya de no usarla e ir con tu doctor este, a que te cheque. ¿okay? Ah, y una cosa muy importante que se me olvidó decirles es de que hay que cambiarla cada vez que se llene, aproximadamente cada cuatro horas. Esto ya depende de su flujo menstrual. Este, no lo usen por más de 12 horas. Una vez lucé como por 15 horas, pero era porque se me había olvidado de que la tenía ahí puesta. Así de cómoda es, pero no pasa nada. Si les pasa una vez, pues no, no es como que están a morir o algo, pero... Tener la sangre dentro de la vagina, pues de ahí viene, no se van a infectar, no se van a... La sangre no les va a hacer nada, a menos de que sean a este, alérgicos a este material. No se preocupen de tenerla puesta por más de 5 horas, la verdad que... No pasa nada chicos, es, es más peligroso tener un tapón porque se tiene algodón y eso crea bacterias con la sangre y bla bla bla y esto no les va a hacer ningún tipo de daño, igual las toallas femeninas, si no las cambias va a crear bacterias y te van a llevar infecciones, con esto no vas a tener infecciones. Recuerden de que obviamente no hay que tener relaciones sexuales cuando tienes esta copa menstrual. Hay gente que les gusta tener relaciones sexuales durante la menstruación, pero si tienen eso, definitivamente, definitivamente, quítense la o no se haya ustedes cochinas. Recuerden que eh, recuerden de que esto no los va a proteger de ninguna infección de transmisión sexual. Obviamente mantener lejos de los niños y de los animales. Siempre hay que mantenerla en su little pouch, en su bolsita que te van a dar. Recuerden de no comprar los que son de $60 pesos. Te van a costar como $300, $350 pesos más o menos. Pero les juro... Que vale la pena, les va a durar 5 o 6 años si la saben cuidar bien, se van a ahorrar muchísimo dinero y no van a contagiar el planeta. Solamente se usa durante la menstruación, no es recomendada usarla después de tener un hijo, pero por último, si sí les quiero decir que se lo recomiendo 100%. No se van a arrepentir. Es muy poca las chavas que no les va bien con esta copa. Pero de 100 chavas yo creo que el 97% les ha ido bien. Es un porcentaje bastante grande. Este, muchas chavas que lo usan lo van a recomendar. Chicos, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que si tienen cualquier duda de esto, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.